Y os voy a hablar de cómo los videojuegos pueden servir como simuladores morales. Para ello me voy a centrar solo en dos conceptos básicos, uno es el de moral, ven, que veis aquí, de ser moral, y otro es de imaginación moral. ¿Vale? El ser moral es una idea eh, presentada por Miguel Sicart, es un filósofo español, y lo que viene a decir esta idea es que en los videojuegos que se presentan con diferentes desarrollos, es decir, los videojuegos con finales abiertos, eh, el jugador se enfrenta en estos videojuegos ante dilemas éticos y reflexiona sobre esos dilemas, eh, en base a su propia moralidad, es lo que quiere decir Miguel Sicar. Eh, en base, refleja su propia moralidad y… Vale. Sí, eh, las repercusiones de los problemas, refleja su propia moralidad y, en base a esto, el jugador… Eh, ...según, siguiendo su propia moral y su propia cultura... ...va a elegir entre una, entre una, entre una situación que le presenta juego u otra. Eh, esta idea está basada en una... Eh, ...se basa de Miguel Sicar en el concepto aristotélico de virtud... ...en la ética aristotélica... ...y lo que viene a decir eh, Miguel Sicar es que el jugador, en este caso... Eh, para elegir entre una situación que le presenta el videojuego u otra, eh, el jugador siempre va a elegir entre estas diferentes problemáticas de una manera eh, virtuosa y, y razonada. Vale, en este concepto de Miguel Sicard, de moral vein, de ser moral, eh, este límite, este límite que le pone de a la, a relacionándolo con la ética aristotélica es lo que yo me alejo un poquito. Eh, porque creo que el jugador no solo va a actuar de una manera virtuosa dentro del videojuego, sino que puede actuar de la manera…, independientemente de que sea más correcto o no, eh, va a actuar según su propia moralidad, pero independientemente de si esa elección va a ser más correcta o no. Es decir, dentro del videojuego puede elegir una um, situación, un desarrollo histórico que el que le proponga el videojuego…, eh, Incorrecto o, o, o no ese, esa virtuosidad de la que habla Sicar. Eh, para eh, complementar esta idea de Sicar, eh, es lo que utilizo la imaginación moral, este concepto de imaginación moral, para complementarla y diferenciarla de ese, de ese acercamiento que le produce Sicar a, a la ética aristotélica. Esta idea de concepto de imaginación moral es una idea eh, propuesta por Mark Johnson, que es un filósofo estadounidense, pero. Eh, este filósofo no la aplica directamente a los videojuegos, sino que la aplica a la teoría ética en general. Y lo que viene a decir esta, este concepto, eh, en contraposición a la ética tradicional, o sí, a la teoría ética tradicional, que es que basa la elección del, del individuo, la elección moral del individuo, en una, en una regla a seguir. Eh, ...y en base a esa regla él actúa o elige moralmente de una forma u otra... ...es decir, la ética puedo decir, la ética kantiana o ética judio cristiana, ética tradicional en general... ...lo que dice eh, la emergencia moral, lo que dice Mark Johnson... ...es que en lugar de elegir en base a unas reglas a la hora de realizar una elección moral... Eh, ...el individuo realiza una serie de representaciones mentales aplicando su imaginación moral, que dirá Mark Johnson, y en base a esas representaciones y a esas posibles consecuencias de las situaciones que se le presentan en una en cualquier problemática de la vida real o no, en base a esa representación mental eh, va a actuar de una manera u otra. Eso es lo de lo que habla eh, Mark Johnson en la idea general y que yo traslado a la idea de los videojuegos, para complementarla con esta idea de Miguel Sicard de ser moral. Eh, ¿cómo se introduciría esta idea en el mundo del videojuego? Pues en el videojuego, el jugador, eh, aparte de utilizar su propia moral, va a elegir las diferentes eh, problemáticas que le presenta el videojuego, diferentes desarrollos eh, del videojuego, de la historia del videojuego, de la narrativa, en base a su propia representaciones basadas en analogías pasadas que ha tenido él de sus propias vivencias, él eh, va a elegir un, un desarrollo o, u otro de la narrativa del juego, pero siempre eh, basándose en esa imaginación moral y en esa propia moralidad o cultura que, se, que viene reflejada de, de, en el individuo pues de, de, de su vivencia. ¿no? Eh, esto es básicamente lo que yo quería hablar. Eh, expresar estos dos tipos de conceptos y ahora para... quería aplicarlo a un tipo, a un videojuego eh, que sería en este caso me eh, imagino que lo conoceréis el de UCS, eh, es un juego basado en un futuro en el que pues, la máquina y el hombre eh, se, se unen y los avances tecnológicos hacen que el hombre pueda eh, proporcionar algunas mejoras en el cuerpo y y, bueno, en base a eso se desarrollan una serie de problemáticas y, según las que elijas, pues, se producirá un tipo de eh, final o otro. Son juegos con finales abiertos siempre. Eh, y aquí te viene elegido el, el final, que es donde te vienen eh, distintas problemáticas, distintas situaciones distint y, y en base a las cuales tú tienes que elegir en base a, a tu propia moral o a lo que tú pienses que es correcto o que piensas que puede ser lo más razonable dentro de, de tu cultura o de tu moral. ¿no? ¿No es, lo ¿Se lee o lo leo? Se ve regular, ¿no? Bueno, por, rápidamente, eh, hay una opción a la izquierda, otra opción a la derecha, una de ellas. Si sigues adelante, las consecuencias de sufrir la negligencia corporativa a tan gran escala supondrán la imposición de severas restricciones en la investigación de mejora humana ¿Seguro que eso es lo que quieres? Bueno, esa es una opción que te da a elegir el videojuego. En este caso, eh, la siguiente sería, si sigue adelante, la verdad, en la confesión de Darrow podría persuadir a la humanidad de renunciar definitivamente a la ciencia y la tecnología. Así, las generaciones venideras crecerían íntegras y libres. Otro tipo de, de opción que te da, y lo que ya decía, pues en base a tu propia moral o tu propia imaginación moral, tú puedes elegir una u otra. Y... Esta es la última que te da en este videojuego, bueno, uno de los planteamientos que te da. Si sigue adelante, centrará el odio de todo el mundo en los responsables de la guerra biológica, permitiendo que las corporaciones experimenten con la evolución humana. Lo que he dicho, en base a este tipo de, de problemáticas que te presentan los videojuegos, eh, lo que defiendo, con lo que intento explicar es que eh, el jugador, utilizando su moral o sus vivencias personales y su imaginación moral, en este caso el, el concepto que planteaba Mark Johnson, eh, va a elegir entre una situación u otra. Y básicamente el, el, la explicación era esta. No sé si